Lucián me ha dicho que han tenido varias, varias charlas ya, varias charlas muy buenas, eh, hasta ahora. Este, ahora me toca a mí, así que se va, este, el nivel va a bajar un poquito. Bien, eh, sí, en broma, pero bueno, vemos, vemos qué es. Este, la idea, voy a empezar a, a, a contar un pequeño cuento, un pequeño cuento de laboratorio. Este, porque hay que, que, que engancharlo un poquito con la charla que viene después. Resulta que en un, en, en un laboratorio está el profesor con su túnica blanca, entra un alumno y le va a mostrar el laboratorio. Entonces le dice, mira, en esa, en esa jaulita que hay ahí, vas a ver que hay un ratoncito y te voy a mostrar cómo lo tengo condicionado. Entonces le dice, voy a agarrar este pedacito de queso en la mano, voy a acercarme hasta la jaula y cuando le muestre el pedacito de queso vas a ver que se sube a la ruedita, empieza a correr en la ruedita y bueno, te voy a, eh, lo tengo condicionado, te voy a mostrar cómo eso es así. Y tal cual, entonces el, el, el profesor con su túnica blanca se acerca hasta la jaula, saca el pedacito de queso lo muestra, el ratón sube a la ruedita, empieza a correr y el profesor le dice a su, a su alumno, ¿viste cómo lo tengo condicionado? Entonces ahora la historia contada desde el punto de vista del ratoncito. Entonces el ratoncito le dice a su amigo que está en la jaula de al lado, le dice, te voy a mostrar cómo tengo... ...a uno ahí que aparece blanco, ¿cómo lo tengo condicionado? Vas a ver que ahora cuando aparezca con una túnica blanca... ...yo me voy a subir a la rodita, voy a empezar a correr... ...y vas a ver cómo me da el pedacito de queso. Y tal cual, este, aparece el, el, el hombre de blanco... ...el ratoncito se sube a la rodita, empieza a correr... ...y el investigador, el profesor, le da el pedacito de queso... ...y el ratoncito le dice a su amigo que está en la jaula de al lado... ¿viste cómo lo tengo condicionado? Entonces la cuestión es un poquito la perspectiva, obviamente que es una broma, ¿no? Pero la idea de, de un poquito de la charla de ahora es tomar la perspectiva del ratoncito, o sea, tomar la, la, la perspectiva del ratoncito. O sea, de alguna forma... Sí. Ok. ¿Sí? Entonces la idea es un poquito ir eh, contra la corriente, como se dice, no? esperando de repente, eh, un poco provocando en el buen sentido y tal vez sí generando de repente alguna, alguna polémica o alguna crítica. Espero que la crítica no sea demasiado, este, demasiado esas resistencias no sean demasiado, pero es un poquito la, la, la idea de la chava. Entonces, la idea es, las personas gordas comen mucho y se mueven poco. Entonces, la pregunta es, ¿engordan porque comen mucho y se mueven poco? como normalmente pensamos? ¿O podemos pensar al revés? ¿Comen mucho o comen mucho y se mueven poco porque estamos engordando? O sea, un poquito la, la, el problema a veces de huevo y la gallina, ¿no? Entonces, el problema del huevo y de la gallina como toda respuesta, todo, todo problema de huevo y gallina, en general la respuesta es las dos. O sea, es, es, quizás sea un poquito retórica la pregunta. ¿no? De, de hecho, el, el tema de huevo y la gallina, en verdad, el primero es el huevo, ¿no? No es. Este, de hecho, hubo dinosaurios, hubo reptiles antes que hubieran aves. Entonces el huevo es antes que la gallina. Pero bueno, independientemente de eso. Entonces, un poquito la idea es por ahí. Entonces. Llevando un poquito la, la, el argumento, normalmente cuando hablamos de peso corporal recurrimos a la primera ley de la, de la termodinámica expresada en la ecuación de equilibrio energético. Entonces decimos: si la persona engorda es que está ingiriendo más de lo que gasta, si la persona adelgaza es que está gastando más de lo que ingiere. Y eso es así, eso es así. El problema es que no explica absolutamente nada. Entonces, vamos a un par de, de ejemplos eh, eh, en ese caso. Supongamos supongamos que hay una persona, cualquiera de nosotros, que de un día para otro se nos empieza a caer el pelo, eh, así, eh, eh, mucho, ¿no? Digo, no algo que estamos quedando pelado con el paso del tiempo, sino en los hombres relativamente frecuentes, no, sí que, nos, que se nos empieza a caer el pelo en forma rápida. Y vamos al médico, entonces le decimos, doctor, eh, ¿qué está pasando? Tengo, ¿a ¿Qué problema está pasando? Se me, me estoy quedando pelado. Y si el médico nos dice, mira, te estás quedando pelado porque se te cae más pelo del que te nace y te crece nuevo, es obvio, pero no explica absolutamente nada. Entonces, un poco la cuestión es, cuando nosotros decimos que la persona engorda porque ingiere más que lo que gasta, es obvio, pero no explica absolutamente nada. ¿Por qué? Pensamos, hay personas que de repente comen mucho y por ahí no se mueven poco, eh, o, o por ahí digo, se mueven poco y no engordan, y otras que comen aparentemente no demasiado, por ahí se mueven bastante y sí engordan. ¿Por qué? ¿Por qué esa diferencia? En los dos casos se cumple lo, lo, la conservación del equilibrio energético. La persona que de repente come mucho y no engorda es que, la, la, las calorías de una forma las libera, las quema en forma de calor, ciclos fútiles a través de la mitocondria, etc. Come, come y lo libera en forma de calor, termogénesis. La otra persona come, quizás no demasiado, pero la almacena en forma de grasa corporal. O sea, se cumple la... la, la <coughs> La, ley, la primera ley de la termodinámica pero no explica absolutamente nada sería simple o sea poniendo otro ejemplo si decimos bueno acá hay gente por qué hay de repente no está lleno pero por qué está esta sala llena de gente y si nosotros decimos bueno eh, está llena de gente porque entra más gente de la que sale bueno, sí ok pero no es no ninguna explicación o sea la explicación sería bueno están acá porque bueno eh, lucía los obliga a tener que estar sentados acá por y escucharnos a nosotros pero entonces va por ahí, entonces cuando nosotros decimos que la persona engorda porque come mucho y se mueve poco o, o, o mete más de lo que gasta, es obvio, pero no explica absolutamente nada. Entonces, una cuestión es lo que es una descripción, es, es eso, sí, la persona engorda, significa que está metiendo más de lo que gasta, no hay duda, pero no explica absolutamente nada. Entonces, un poquito más para empezar a... Eh, si nosotros preguntamos, ¿cuál come más?, en, en general, o sea, tendemos a decir, el grande come más, pero en ese caso decimos, no decimos, es grande porque come mucho, decimos, come mucho porque es grande, o sea, el, el comer mucho es la consecuencia, la consecuencia en este caso de ser grande, pero cuando decimos, ¿quién come más? Acá en general decimos, el gordo come más, pero decimos, es gordo porque come más. ¿Se dan cuenta eh, eh, la, la, la diferencia de explicación? Lo que es, en el caso de, de del tamaño, o sea, lo que es causa o consecuencia. En el caso del grandote decimos, el ser grande es la causa, la consecuencia es el comportamiento, el comer mucho. En el caso del gordo pensamos que es al revés, o sea, el, el ser gordo es la consecuencia, la causa es el comer mucho. Entonces, el comportamiento en un caso es, en este caso, el comportamiento es la consecuencia, el comer mucho es la consecuencia del ser grande. En el caso del gordo pensamos que es la causa del ser gordo. Eh, entonces, es para llamar la atención en el tema de, de que tenemos dos maneras de, de mirar la cuestión. Entonces, eh, no voy a detenerme acá, pero sí vemos de repente los animales. Este es el Angus este es el holando. Este es Uno es para comer carne sabrosa, bastante grasa, eh, y la otra es para leche. De alguna forma, podemos decir, una las energías, la energía ingerida, una la sintetiza de alguna forma más en, en, en, en carne grasa, el otro pa, para sintetizar eh, leche, para fabricar leche. Hay biología atrás de esto, no es que, ah, no, yo la, la energía la, para, y la llevo a la leche, o la... no, obviamente que hay biología atrás y no cuestionamos, o de repente vemos de de animales, eh, en el caso este es un pointer, este es un Basset-Hound, el pointer es corre por todos lados, eh, el basket hound si lo dejas durmiendo todo el día, feliz. este, es. Entonces vemos que hasta los compartimientos de actividad física tienen biología por atrás, o sea, no es, eh, digo, no, no, soy un haragán, no hago nada, el Basset house y el otro, el Pointer, no, soy activo porque escuché que hacer ejercicio es saludable, etc. Eh, no, ese es, es, hay biología por atrás, ¿no? Que este sea así, también hay biología por atrás, o sea, no es simplemente que es gordo porque come mucho y se mueve poco. Si vemos los animales, por ejemplo, que invernan, el oso, o de repente, en el caso de los pingüinos, ¿recuerdan ese? La marcha de los pingüinos, eso, eh, son animales que, llegado el momento, este, empiezan a, a sintetizar eh, grasa, o sea, energía, almacenar grasa, eh, energía en forma de grasa corporal. Y, y no es simplemente, ah, se si viene el invierno, voy a empezar a comer mucho, a moverme poco para empezar a estar gordito. No, hay biología, hay, hay, hay, hay resistencia a insulina, resistencia a la un, un cambios hormonales importantes que, que, le, que les, les hacen hace, hacer eso. O sea, imagínense, si esto fuera simplemente tengo que comprar mucho y, y moverme poco, o que dependiera simplemente de, de, bueno, de tener disponibilidad de alimentos, viene una mala, un mal invierno y se extinguió la especie. O sea, eh, ¿hay biología atrás? O como hay biología atrás, cuando en el caso de los de los adolescentes muchas veces decimos. El adolescente, no sé, come como lima nueva y, este, y decimos come mucho porque está creciendo, no decimos está creciendo porque come mucho, o sea, es lo mismo. Eh, la biología, la bioquímica, el estado hormonal es lo que le lleva de repente a comer mucho y no al revés. En el caso del gordo pensamos, no, es el comportamiento, es el comer mucho que lo lleva a, a engordar. O bueno, en el caso de, de, de por ejemplo, hipodistrofia eh, progresiva, etc., eh, hay personas que, que de repente quieren adelgazar y por ahí si empiezan a adelgazar, adelgazan, hay zonas que no las adelgazan. O hay animales, estos animales podemos poner una dieta severa y van a terminar muriendo siendo besos. O sea, empiezan a degradar incluso proteínas, empiezan a degradar proteínas, por ejemplo, corazón, llega un momento que por ahí, ¡pac! la quedó, y sigue siendo beso. Obviamente va a perder unos kilos antes, de grasa también, antes de morirse, pero van a morir siendo besos. Y en el caso de estas personas acá, similar. O sea, no, no es que por más dieta y ejercicio que hagamos, no va a haber forma de este tipo de, de personas así eh, llegar a, a, a, a ser eh, delgados saludables. No hay forma, este, hay biología por detrás. Entonces, para eh, un experimento hipotético... Persona común, peso estable, consumo y gasto energético equilibrado, supongamos 2.000 calorías. En promedio, digo, obviamente, según la actividad física que hagamos y demás, si somos más grandes o más chiquitos, pero 2.000 calorías sería una persona normal, eh, no demasiado activa, sería un, un equilibrio energético. Entonces, supongamos, persona, peso estable, consumo y gasto energético equilibrado, 2.000 kilocalorías. Diariamente le aplico insulina, una inyección de insulina, de tal forma que 500 calorías son utilizadas para sintetizar grasa. Insulina, una hormona fundamentalmente anabólica, guarda todo: guarda proteínas, aminoácidos en el tejido muscular, en la, en el, guarda grasa en el tejido adiposo, o, bueno, ayuda a ingresar el azúcar también en las, en las células en general, muscular, etc. Guarda. Entonces el le mete insulina empieza a acumular eh, eh, grasa corporal. O sea, 500 calorías de las 2000 las mete para grasa. Entonces a la persona comienza a engordar, empieza a meter grasa, quiere decir comienza a engordar. A la persona le quedan disponibles 1.500 calorías, metió 2.000, guardó 500, le quedan 1.500. O sea, no sé si dije bien, ingirió 2.000, gastó 500, le quedan disponibles 1.500. Siente cansancio y hambre. Y una cosa, la persona que tiene la insulina elevada, la insulina guarda todo, pero a la vez, una de las otras cosas que hace también no permite salir nada, la grasa no puede salir las proteínas que están en el músculo no pueden salir. El glucógeno que está almacenado, por ejemplo, el glucógeno hepático, está en el, en, el, en el hígado, pero no puede salir. Entonces la persona, imagínense, empieza a utilizar, o sea, empieza a moverse, haga un ejercicio, empieza a utilizar la glucosa almacenada en el músculo y la glucosa viene de, que viene de la sangre, que también la está utilizando. La glucosa empieza a disminuir, pero no puede seguir utilizando combustibles el glucógeno hepático está, está preso, no puede salir porque la, por la insulina está elevada. Las grasas que están en el adipocito tampoco pueden salir. Entonces, la persona siente hambre, siente cansancio y la única manera de poder bueno, seguir es disminuye la actividad física y come más para sentirse mejor. Es la única manera que tiene disponibles eh, calorías. Es que se las sigue metiendo de vuelta, especialmente la glucosa. Entonces, Parte de las calorías adicionales ingeridas son nuevamente derivadas para sintetizar grasa debido a la insulina. Si le sigo aplicando insulina, la persona continúa engordando, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces ahí la cuestión es, podríamos decir, no engordamos porque comemos mucho y nos movemos poco, sino que comemos mucho y nos movemos poco porque estamos engordando, porque nuestro tejido adiposo está acumulando grasa en exceso. Voy a seguir un poquito y, y, y de repente después podemos relativizar un poquito, eh, pero eh, es, esa idea un poco de, de ir, de tomar la perspectiva del ratoncito, o sea, el, el comportamiento, el comer mucho y de repente moverse poco, que es normalmente visto como la causa de, de la obesidad, podemos pensar que no, que es la consecuencia de, un, de unas alteraciones a nivel metabólico, endocrino, etcétera. Resumiendo y simplificando mucho, y no me voy a tener acá, pero si nosotros partimos, y simplificando mucho, ¿no? Este, si partimos de un estado de hiperinsulinemia, y ahí podemos ver, eh, bueno, con la leptina, etcétera, etcétera, creo que no vale, si tienen ganas después de repente entrar un poquito más en, en la parte esta más bioquímica, podemos conversar. Pero lo que quiero señalar acá que un estado hormonal condiciona alteraciones en el balance energético, que es en el cerebro, alteraciones en el cerebro y en el tejido adiposo. En el tejido adiposo que acumula eh, energía en forma de grasa corporal, eh, acumula grasa, y en el cerebro es que siento hambre y no me satisfago con lo que como, que está involucrado tanto sistemas a nivel del hipotálamo, que está un poco más el hambre, vinculado a resistencia a la insulina, resistencia a la leptina, que necesito comer más, tengo hambre, y me lleva también a disminuir el gasto energético, también se, se, vías de señalización a nivel cerebro, hormonas de por medio, etc. Y, eh, y también el centro de recompensa. Como y no obtengo no, no, no, no, no el placer que supuestamente ob obtendría cuando como? Entonces, todo eso está alterado, tanto en el tejido adiposo como a nivel de, del cerebro. que lleva a la obesidad? Al mismo tiempo, la obesidad tiene toda una cascada de eventos que un poco es como el, el, el círculo, el, el feedback positivo. ¿no? Obviamente la obesidad eh, empeora lo que es la, la, la resistencia a la insulina, la resistencia a la leptina, este, la hiperinsulinemia. Si le meto ahí que está muy el, el estrés crónico, el cortisol elevado, etcétera, etcétera, todo un conjunto de situaciones que... Eh, que empeora más eh, la situación. Y todo, bueno, el tema de la inflamación. De hecho, la obesidad es una enfermedad, hoy por hoy, más considerada una enfermedad inflamatoria que ahora voy a, voy a comentar un poquito. ¿no? Eh, aquí también podríamos centrar, bueno, que es primero el huevo y la gallina y podríamos eh, tener que tomar, de repente, poder ver la perspectiva del ratoncito también, de, o sea, de otras perspectivas. Por ejemplo, decimos, ¿qué es primero, la, la hiperinsulinemia o la resistencia a la insulina? ¿O qué es primero, la resistencia a insulina o la obesidad? ¿O la inflamación o la resistencia a insulina o la inflamación? Y, bueno Y ahí podríamos estar un, varios días conversando eso, que me parece que son, eh, son discusiones que merecemos abordar un poquito mejor. O sea, son cosas que, de repente, cuando vemos los típicos cuadros, en, de repente en publicaciones y revistas, etc., de repente vemos en general una flechita que va de obesidad a resistencia a insulina. Y pocas veces vemos una flechita que tendría que ir en sentido contrario también. Entonces, por ahí creo que, que es, sería interesante eh, hacer eh, estas discusiones también, pero bueno, no, no es el momento ahora. Y, y bueno, ahí de repente me gusta llamarle eso el triángulo de las Bermudas, ¿se acuerda el triángulo de Bermudas? En este, que, que desaparecían los aviones, los barcos, etcétera, o sea, el triángulo de las bermudas de la obesidad, podemos pensar insulina, leptina y cortisol crónicamente elevados, que llevan a varios problemas, sin detenerme alteración en regulación del balance energético, tanto a nivel del hipotálamo, siento hambre, que me lleva a comer más y gastar menos, y en el tejido adiposo, o sea, el aumento de depósitos de grasa y disminución de la lipólisis, que, que ahora vamos a hablar un poquito más, o sea, la persona obesa... No puedo utilizar las grasas. Eh, estoy eh, poniendo en, en forma absoluta, obviamente, eh, está menos posibilitada utilizar las grasas. No es que no las puedo utilizar. Alteración en el sistema de recompensa, en el núcleo, en accumbens y en el área de, eh, ventral sec, eh, tegmental que es, está eso, que la persona come, come, come y de repente no obtiene recompensa y come más, o sea, de alguna manera tiene que comer más para sentir ese tipo de recompensa. Va, va un poquito por ahí que está eh, asociada a varios neurotransmisores y también, o oh, muy importante, la resistencia a insulina, resistencia a la leptina. Y el estrés crónico, que lleva a una mayor ingesta, especialmente de comida grasosa, azúcar, etc., y aumento de depósito de grasa el, el, el tema de acá es vinculado con el cortisol que es habría un capítulo aparte el cortisol en verdad es una hormona eh, que de las contrarreguladoras de la glucosa en verdad el cortisol ayuda que nosotros eh, utilicemos grasa utilicemos incluso proteínas si no es necesario utilicemos también la glucosa pero en condiciones cuando la insulina está elevada hace el efecto contrario eso ahí hay, o sea, hay una explicación bioquímica por eso pero entonces, eh, y esto es este cuadro de insulina, leptina y cortisol crónicamente elevado, típicamente se encuentra en las personas eh, obesas. Entonces, ahí la cuestión. El comer mucho y moverse poco, factores usualmente vistos como causantes de la obesidad, no, da, no debieran ser vistos como consecuencias o quizás, mejor, como parte integrante o indicadores o marcadores de esta condición, sería un poco la, la, la cuestión. Y ahí un pequeño. No sé si funciona, un pequeño. Eh, no, no funciona. O sí. No, no funciona. Es un pequeño videito, este, pero ni, no importa. Lo que mostraba ahí eran dos ratoncitos, uno beso y uno, y, uno, y uno normal, eh, en una jaulita, y, y veías cómo el ratoncito chiquito comportamiento de ratón, anda para todos lados, corre para todos lados, está buscando comida, etc., y el gordo obeso está ahí sentado y lo único que hace es comer lo que tiene al lado. Entonces, un poco ahí para decir el comportamiento, en este caso, cuando decimos la persona es autocontrol o cosas, ¿no? es vago, no se mueve, etc., etcétera, etcétera. entonces, un poco para decir que no es simplemente eso, que hay biología de por detrás entonces, un poco la idea de biología en lugar de la física. Biología, eh, en lugar de la física decir, no es la primera la ley de la termodinámica que, que explica la obesidad, sino la biología. Entonces, en este caso, la obesidad no es un problema de desbalance energético, sino un disturbio en la acumulación de grasas, de grasas. El comportamiento no es la causa, sino el efecto compensador de alteraciones bioquímicas en el tejido adiposo y en el cerebro. O sea, es la bioquímica que condiciona el comportamiento y no al revés. Estas alteraciones bioquímicas que conducen a la obesidad son, de manera general, provocadas por el ambiente. O sea, el ambiente. Y para decir un par de cositas del ambiente, o sea, de alguna forma podemos pensar, evolucionamos en un mundo donde las calorías eran escasas y el movimiento inevitable. Hoy lo escaso es el movimiento y las calorías casi inevitables. O sea, y acá entra todo un tema que es lo que se le llama... Enfermedades de desajuste, de alguna forma la idea de desajuste es, es esa, o sea que todas nuestras adaptaciones orgánicas, eh, puesto muy de forma simple, son de cazadores recolectores. Y, este, y hoy, en un abrir y cerrar de ojos en tiempos evolutivos, salimos de, de la sabana y nos metimos dentro del shopping center, un poco este, y en el supermercado. Este, entonces, eh, de ahí es como nuestra un montón de adaptaciones orgánicas, incluso nuestra psiquis, eh, eh, eh, de alguna forma no estamos preparados para el modo de vida actual. Entonces, de ahí, de repente, muchas enfermedades más de, de psicológicas, incluso, y el tema ataque de pánico, etcétera, etcétera, depresión, bla, bla, que se pueden ver desde esa perspectiva también. O sea, no estoy diciendo que, que sea, o sea, es, es, es la, la idea pero creo que tiene muchas cosas interesantes para, para sacar de ahí, pero es un poquito la idea. Y simplemente para mostrar un, un par de datos, en la actividad física, cazadores-recolectores actuales, o sea, son estudios hechos con los, con, en el Kalahari, hay, hay todavía los, los, los Kun, y en Paraguay hay algunos también, que se hacen este, estudios, bueno, obviamente metodológicamente pueden ser criticables un poco, pero de alguna forma es, es claro, o sea, nos movemos mucho menos de lo que nos movíamos antes. Y del punto de vista, por ejemplo, lo que era la alimentación ancestral antes de lo que sería la, la, la, la, el neolítico, el comienzo neolítico, cuando nos hicimos sedentarios, etc., eh, azúcar estamos consumiendo 15 veces más, 15 veces más, no el doble, el triple, 15 veces más, y fibras 7 veces menos de lo que consumíamos antes. Acá también, eh, sin detenerme, por ejemplo, si vemos la sacarosa, la sacarosa, el azúcar remesa está formada por glucosa y fructosa. La glucosa y fructosa, eh, que son en sí los dos monosacáridos, tienen efectos metabólicos muy diferentes. Por decir, la glucosa, cualquier eh, célula de nuestro cuerpo tiene receptores para glucosa, puede utilizar glucosa. La fructosa no. Tiene unos receptores diferentes, son los GLUT-5, que solamente el hígado, el hígado y el intestino, algo. Eh, solamente el hígado eh, puede utilizar la, la, la fructosa. Y la fructosa dentro del hígado, por un proceso metabólico que sea un paso donde está la fosfructuquenase, etcétera, etcétera, se comporta más como una grasa, incluso podríamos pensar como el alcohol, ¿no? por los efectos a nivel de. Eh, eh, para el hígado. Para el hígado, la fructosa es, es complicada, eh, es muy complicada. Y, y cuando nosotros consumimos azúcar, estamos consumiendo la mitad fructosa y la mitad glucosa. Y hoy por hoy hay otros eh, que vienen de, de... o sea, que podemos extraer, podemos... En verdad, en la molécula de sacarosa, la glucosa y la fructosa están unidas y, obviamente, mitad y mitad. Hoy podemos romperlas y podemos meter más fructosa que glucosa. Y eh, la ventaja de eso tiene varias ventajas. Pero una de ellas, lo, lo dulce del azúcar está en la fructosa, no en la glucosa. O sea, la glucosa es, no es demasiado dulce, la fructosa es, es, es, es lo dulce. Entonces tiene muchos eh, lo, eh, efectos, o sea, a nivel de la industria muy interesante utilizar fructosa. Hay un tema económico también porque es mucho más barato, pero además este, lo dulce, lo que gusta. Entonces, este, Bueno, el tema de la fructosa es un... un un tema, porque además, de hecho, de, por mucho tiempo, ahora está empezando a cambiar, pero no demasiado rápido, la fructosa fue el azúcar recomendada para diabéticos, justamente porque no, no tiene respuesta insulínica. La glucosa, eh, el, el, el, lo que es la respuesta insulínica, la, eh, tiene una respuesta insulínica, eh, perdón, una respuesta glucémica importante, sube la, el, la glucosa en, en sangre con, eh, rápidamente y, y obviamente, por tanto, una respuesta insulínica. La fructosa no, la fructosa, la respuesta eh, glucémica de la fructosa es muy elevada, la respuesta insulínica inmediata tampoco es, es, es, es importante, pero a largo plazo, por, eh, asociado a, a lo que es el hígado graso, etcétera, etcétera, es muy complicada. De hecho, actualmente, an, antiguamente decimos una persona que tendría hígado graso que lleva de repente a cirrosis, la causa era que hay alcohol, fundamentalmente el alcohol. Hoy por hoy, la gran mayoría de casos de, de hígado graso y cirrosis, es, es por, por la alimentación, fundamentalmente por el azúcar. Este, y, y, y, a, y el problema, además, es que, por ejemplo, no hay... En el caso del hígado graso, cuando nosotros tenemos ya alteraciones a nivel de funcional hepático, etc., ya es cuando el hígado ya está bastante... ya no está trabajando bien y por eso vemos alterado, por ejemplo, sus funciones. Entonces, no hay un marcador que te diga, un marcador que de hecho se está estudiando para, para decir, wow, mira, tené cuidado que estás empezando a acumular grasa, por ejemplo, en el hígado. Entonces, hay veces que si nos metemos en un escáner este, y, y en niños, y de, por, por cualquier razón o por estudios, y ves que de repente eh, tienes ya un, un desarrollo de hígado, hígado graso importante. Este, y iba a decir algo que... Se me fue el, el, el oxígeno al cerebro a, a, a, a propósito de eso, ¿no? Ah, bueno, sí, creo que... Y lo otro también es el tema de... Hay personas que están esos que comen y no engordan, ¿no? Esos que comen, comen, comen y, este, y no engordan. Y dicen, bueno, yo puedo comer lo que quiero porque me engordo. Sí, hay personas que no acumulan grasa en, en, en tejido adiposo subcutáneo, también hay... Digo, hay, hay, hay, o sea, de alguna forma no, no acumulan y eso hormonalmente es explicado pero no, no necesariamente esas personas o, o, es decir, no acumulan grasa en el tejido adiposo subcutáneo pero sí, por ejemplo, en el hígado entonces están en inglés, por las siglas, se le llama TOFI que sería el flaco por fuera y gordo por dentro un poco le dicen, el, la persona la engorda de repente lo ves, tejido subcutáneo adiposo no tiene mucho pero metabólicamente está es gordo está o sea de alguna forma metabólicamente eh, flaco por fuera pero metabólicamente con los mismos eh, problemas que tiene la persona de obesidad entonces incluso en estadísticas es 20% de las personas obesas son metabólicamente saludables no todo gordo eh, tiene y 40% de las personas normopeso son metabólicamente eh, no saludables entonces eh, sí ese es, es eh, Datos de Europa, Estados Unidos, no, no sé bien en Uruguay, pero ese es, es, es, es, es grande. Y bueno, otro dato para terminar por acá, la alimentación actual. Azúcar, harina refinada, harina blanca y aceites refinados. Esto forma parte de más, en términos de promedio, del 50% de las calorías de la dieta occidental. Y acá no estamos hablando ni siquiera cuando decimos consideraciones de repente evolutivas que podemos pensar que, de hecho, evolucionamos los carbohidratos eh, en nuestro, nuestros antepasados. Antes de que empezamos, nos hicimos sedentarios y, este, y empezamos a cultivar arroz, papas, etcétera etcétera Era una dieta relativamente pobre en carbohidratos, este, no era demasiado fuerte en carbohidratos. Y muy pobre en azúcar. Este, el azúcar, en la naturaleza, en los dos lugares que estaba, eran las frutas y en la miel. En la miel era complicado, o sea, ¿por qué? ¿Tenés que Contra las abejas, ¿no? Este, acá ahora tenemos un montón de tecnología, que, pero antes ir a agarrar un panal significaba este, recibir unas buenas picaduras. ¿eh? Y no era todos los días. Y las frutas, eh, se estima que una naranja, una manzana de, de, del paleolítico era tan dulce quizás como una zanahoria actual. O sea, nosotros hicimos una cría selectiva para hacerla cada vez más dulce. Entonces, eh, la cantidad de, de, de carbohidratos en general, pero especialmente del azúcar, era muy reducida. Entonces, desde de, el punto de vista fisiológico podemos pensar eso, desde el de punto de vista eh, evolutivo. Y desde el punto de vista fisiológico, si nosotros pensamos cuánta, glucosa tenemos en la sangre. Si pensamos 80, 90 miligramos por decilitro y calculamos los 5 litros más o menos que tenemos de sangre y multiplicamos, tenemos 8 gramos de azúcar en sangre, un poquito más, un poquito menos según el tamaño. 8 gramos. Cuando nosotros tomamos una Coca-Cola o un juego de un litro, que lo podemos tomar de una, estamos metiendo para adentro casi 10 veces más. Podemos preguntarnos, ¿estamos fisiológicamente preparados para eso? De hecho, carbohidratos, a veces cuando que es en nuestra, nuestras recomendaciones alimentarias, los carbohidratos, es decir, 50-60% de carbohidratos es la recomendación. Podemos pensar en esta cuestión de poner la, la perspectiva del ratoncito y decir, ¿son eh, adecuadas las recomendaciones de carbohidratos así? De hecho, el carbohidrato, eh, o sea, por decir, hay hay Aminoácidos, De hecho, las proteínas. No Hay aminoácidos esenciales, que necesitamos aminoácidos este, para, para vivir. O sea, hay algunos que los podemos sintetizar a través de otras cosas. Eh, hay aminoácidos que los necesitamos obtener de la dieta. Hay grasas, las grasas esenciales, que vienen de los omega 3, de los omega 6. Hay algunas grasas, poquita cantidad, son más cantidades a nivel más tipo vitamina, porque poquita cosa... Eh, necesitamos también consumir grasas no, es, es, también hay, la grasa algunas grasas son nutrientes esenciales los carbohidratos son esenciales no nosotros a rigor podemos vivir con cero carbohidrato no lo no empecemos mañana a hacer cero carbohidrato nos vamos a sentir espantoso nos vamos capaz que hasta desmayar etcétera eh, porque requiere un proceso de adaptación pero ahí es posible vivir con cero carbohidratos si pensamos las poblaciones esquimales, que prácticamente no tienen acceso, no digo cero porque incluso la sangre tiene algo de glucógeno y de repente en periodos de verano también pueden tener... Pero en general consumen prácticamente nada de carbohidratos y se puede vivir con cero carbohidratos. Cuando se dice que nuestro cerebro solamente funciona con glucosa, es cierto cuando nosotros estamos adaptados a una dieta que consumimos glucosa pero nuestro cerebro tiene posibilidad de adaptarse a consumir, por ejemplo, no grasas porque no, no, no pasan la barrera hematoencefálica, pero sí cuerpos cetónicos. Nuestro, nuestro cerebro puede consumir, si está adaptado para eso, tres cuartas partes aproximadamente de la energía necesaria para el cerebro pueden venir de los cuerpos cetónicos. El, la cuarta parte restante que necesita el azúcar lo puede perfectamente sintetizar nuestro graso nuestro, nuestro hígado a través del proceso de neoglucogénesis que es la formación de glucosa a través de otros eh, sustratos que no son glucosa eh, glicerol de las grasas eh, aminoácidos de las proteínas etcétera arriba nosotros podemos vivir con serios carbohidratos no estoy diciendo que esto sea ni, ni recomendado ni etcétera pero es un poquito para esa idea de, de pensar un poco de, de, de esa per perspectiva de, del ratoncito. Obesidad en el mundo es simplemente, la obesidad decía ya es, ya es tan grave como el hambre. No tengo el, el, el año de eso, pero este, es viejo. Ahora la obesidad ya es más grave que, que, que el hambre. Y hay un par de, de, de numeritos nada más. En el 2005 se llegó a un billón de personas con sobrepeso u obesidad. Tenemos en este momento en el planeta 7 billones de mil millones y, y algo. En el 2013 se duplicó, o sea, en, en 8 años alcanzamos 2 millones de personas con sobrepeso o obesidad. Se estima, se estima, ojalá que no, no lleguemos a eso, que la mitad de la población mundial será obesa en el 2030. La mitad, o sea, el norm, los normopesos van a ser un poco la excepción, o sea, las la personas delgadas va a ser casi un bicho raro, ¿no? Es, y, y bueno, y es decir, no solamente Estados Unidos, este, el Reino Unido, países de Europa, Alemania, estos, estos, estos datos están desactualizados. Este, es más, Chile, lo puse acá en Chile, eh, los datos, Chile es el país de Sudamérica que tiene mayor problema de obesidad infantil. Este, Uruguay es el país con eh, mayor obesidad en mujeres de 20 años. Y si miramos, no sé si Gastón este, mostró algún dato de algo, eh, uruguayo o no, pero, pero no andamos muy bien. Arabia Saudita, este, los países, eh, esto también, o sea, los países árabes o los países musulmanes tienen por, por una cuestión, o sea, no es bien visto salir a correr por la rambla, especialmente las mujeres, o sea, es todo, todo un tema. Y bueno, el alcohol por, por el Corán, etc., no, no está, entonces, no está permitido en principio, y, este, y el placer, bueno, el agua es un, un tema también de, de, de, de contaminación y no eso, y es más barata la Coca-Cola que la, que la que, o sea, la Coca-Cola tiene interés que sea más barata, ¿no? Entonces es más barato a veces comprar eh, bebidas colas, bebidas azucaradas que eh, agua, y como el, el agua a veces también es un tema de seguridad y eso, las personas toman mucha bebida azucarada, que además es de placer, de repente que se pueden permitir, no pueden eh, alcohol, no pueden muchas cosas, entonces bueno, ese es. Y, este, y países como eh, algunas islas del, del, del Pacífico tienen alrededor del 50% de, dice acá, de obesidad. Este, y ahí está la influencia, la interacción entre ambiente y genes también. ¿no? Hay poblaciones, por ejemplo, los Pima Indian, que, son, este, que viven en un tiempo, hace más de mil años atrás, ya no recuerdo bien, estoy diciendo hace bastante tiempo, no sé bien cuánto, pero creo que sí que, que, que mil, mil años atrás, eh, un, después Estados Unidos le robó a México un buen pedazo de tierra y se lo apropió, y, y esa población, una parte eh, quedó donde todavía donde es México actualmente y una parte forma parte de lo que es el estado de Arizona. Y los Pima indias en Arizona, en comparación con la población eh, promedio de Estados Unidos, más blanca, etcétera eh, origen más europeo, tienen eh, eh, también, lo, lo, los números los tengo eh, en, en la cabeza, pero si mal no recuerdo, o sea, mientras la población blanca, de origen europeo, tienen un... 35% de obesidad, y no recuerdo bien el porcentaje de diabetes, etc. En los Pima Indias, en vez de un 35%, es el 70%. Un diabetes mucho más, hipertensión, bueno, ves la um, diálisis, un montón de, de, de cosas. Y en cambio, los que siguieron, eh, eh, todavía han estado en, en México, que tienen una, una vida mucho más, este, más eh, no en ciudades, sino más, más, más como del campo, etc. Etcétera, etcétera, eh, no Prácticamente no conocen la obesidad, la hipertensión, la diabetes, etc. Pero un poco para mostrar que eh, hay biología, sin duda, pero es esa interacción biología y ambiente. ¿no? O sea, no es que la, la biología o los genes nos, nos, nos predeterminan, sino que de repente sí hay una mayor predisposición, pero obviamente eh, el ambiente... Eh, puede hacer que de repente esos genes arraudadores, por decir de alguna manera, se expresen o no se expresen. ¿no? Entonces va un poco por ahí. Y esto es, es la cuestión de esto, se, esto es en Chile porque tenía el, el, el gráfico, lo que está aumentando la, la obesidad infantil y que en el caso de Uruguay también está aumentando. En los dos grandes estudios que hubo, creo que en el 2006 uno, en el 2013 otro, ahora hace poquito, este año, nació uno de la primera salió un, un estudio bastante amplio de la primera infancia y bueno, y todos muestran un poco en la misma dirección. Y la cuestión de, de la obesidad infantil es, en general, niños obesos tienden a ser adultos obesos, adultos obesos, en el caso de la mujer, embarazadas obesas, o embarazadas obesas tienden a tener niños que futuramente van a ser obesos. Eh, ok, acá tendría que tener que puesto eh, hombre también, ¿no? Este, esto obviamente tiene mucho que ver con el ambiente, o sea, el ambiente de repente, el, digo, el, bueno, si, lo que se come en la familia, etcétera, etcétera, los hábitos, etcétera, pero también hay biología por atrás. Este, o sea, hoy por hoy está un poco de moda el tema de la epigenética, pero tiene mucho de eso también. Que Si después tienen ganas por ahí preguntas, podemos charlar un poquito. Pero de alguna forma sería alteraciones, no a nivel de la secuencia de nucleótidos en el genoma, sino que, o, que sería hacer que, a través de, de determinados procesos, que determinados genes se, se expresen o no se expresen. Y, hay estudios muchísimos en animales y muchas evidencias, no estudios, porque no se puede hacer estudios éticamente, de repente un grupo tal cosa en humanos más complicado, si vienen los animales por ahí los hacemos, que podemos pensar que éticamente también sería cuestionable, pero que hay hay eh, modificaciones epigenéticas que se pasarían de una generación a la siguiente. En animales hay un montón de estudios que ya que muestran eso, en, en humanos hay muchas evidencias que sustentan también. Entonces, determinadas eh, ma, eh, modificaciones epigenéticas a través de nuestra vida que la podríamos pasar a las generaciones eh, futuras. Entonces, si ahora te, antes teníamos ya razones suficientes para culpar a nuestros pables, a padres, ahora tenemos todavía una más. Este. Entonces, que tienen que... que... Eh, en el caso del embarazo es muy importante eso. Por ejemplo, una sin, sin entrar en la, en la epigenética, incluso por otras cuestiones, lo que sería un poco hasta el medio, eh, intrauterino, etc. Los óvulos de la, de la niña de, se forman cuando es un feto y está en el útero. O sea, los óvulos de esa niñita que está en, se están formando cuando está en la panza. Entonces, de alguna forma, lo que la madre haga está afectando ya a su nieta este, sin entrar en el tema de pie genética simplemente es si de repente tiene resistencia a insulina, mucho glucosa, etcétera, etcétera, etcétera está ya afectando a la nieta este, entonces ese tipo de cosas eh, es, es bravo de romper, ¿no? o sea, ¿cómo, cómo paras este, este tsunami, no? Es, es, es. bueno, y eh, hasta ahora tenemos, eh, de, no sé, de Lucía ¿Sí? Está. Está. Entonces, un par de, de, de cositas ahora, algo de ejercicio, que hasta ahora no hablamos casi, casi nada, ¿no? Ejercicio y control, de peso, con, eh, co, y control de peso corporal, consideraciones sobre algunas creencias comunes. Y acá puse este de acá, que hay un dicho que no sé dónde lo, lo escuché, pero que dice, cuando tenemos un martillo en la mano, todo alrededor lo empezamos a ver con forma de clavo. Este, es, eh. Entonces, cuando partís de una. De una visión te parece que todo va por ahí, un poco la cuestión. ¿no? Entonces es un poquito esta, esta, lo mismo en esta línea de, de tomar la otra perspectiva. ¿no? Cuando nosotros estamos acá y estamos estudiando educación física, esto el otro, pensamos que el ejercicio y bueno, va todo por acá y todo, todo es, lo conseguimos a través del ejercicio. Entonces de ahí un poquito es este, cuestionar algunas cosas. Entonces hay algunas creencias comunes que, por ejemplo, el ejercicio... Es un medio efectivo para generar un balance calórico negativo. El ejercicio aumenta el metabolismo basal de manera significativa debido a la hipertrofia muscular que genera. Creo que son cosas que escuchamos en general por ahí, ¿no? El ejercicio aumenta el metabolismo basal de manera significativa aunque no exista hipertrofia muscular. El ejercicio hace que el metabolismo basal permanezca elevado por un largo tiempo luego de finalizado el mismo, o sea, el ejercicio, gastando una significativa cantidad de calorías adicionales. Para quemar grasas es necesario realizar ejercicio aeróbico de baja intensidad y larga duración. Estas creencias no poseen sustento fisiológico ni respaldo en la experiencia práctica. Fin de la explicación. No, es una broma. Este, quedó claro, ¿no? Este, bien. Bien. No me voy a detener mucho, pero es para, para decir algunas cosas. Eh. Voy a decir una cosita de cada una y nada más, ¿no? para no estar. El ejercicio es un medio efectivo para generar un balance calórico negativo. Es poner en balance. ¿no? Si nosotros vamos, por ejemplo, una persona de 60 kilos de peso, una mujer de 60 kilos de peso, una, un, un cálculo rápido de repente para ver eh, cuántas calorías gastamos, si salimos a trotar, por ejemplo, es una, una kilocaloría por peso por kilogramo de peso corporal por kilómetro recorrido. Si peso 60 kilo, eh, kilos, gasto más o menos 60 calorías en un kilómetro. Es un, calo, un cálculo. Y dos terceras partes si lo hago caminando, ese kilómetro. Entonces, si troto se, una mujer 60 kilos, trota 10 kilómetros, gasta 600 calorías. Si comemos un Big Mac, ya está, más o menos 540, 550. Un Big Mac, una Coca-Cola, ya y si le metí la papa frita, si mil ya este, ahí está. Entonces, da negativo, ahí está. Entonces, para decir, eh, el ejercicio, eh, obviamente, aporta, pero tenemos que, que ver qué cantidad. Y cuando estamos pensando, en este caso, personas con sobrepeso, obesidad, ¿quién puede correr 10 kilómetros? No cualquiera. Y menos una persona que no está, tiene buena aptitud física, que tiene sobrepeso, que etcétera, etcétera. Entonces, y correr, tengamos en cuenta, o caminar, ya que desplazamos el peso corporal, son de las actividades que mayor gasto energético generan. Si nos subimos a una bicicleta ya es mucho menos, si nos ponemos a nadar todavía menos, este, a nadar, además, todavía después salimos y nos comemos todo porque tenemos hambre, porque una de las cosas que inhibe el apetito, cuando en general corremos, hacemos algo, inmediatamente después no tenemos mucho hambre. Una de las, de las cuestiones es que el aumento de la temperatura corporal, a nivel cerebro, hipotálamo, etc., reduce el, el hambre. En, la, en el agua, en general, no aumenta mucho la temperatura por la, por la termorregulación que hay en el agua. Entonces, salimos y nos comemos todo después. Encima que no gastaste mucho, te comes todo. entonces este, pero es para poner en, en, en dimensión el ejercicio, este, después lo otro, muchas veces dice, ok, sí, el ejercicio de repente no gasto mucho, pero si hago un poquito cada, cada día, a través del año acumulo no sé cuánto, eso representan 3-4 kilos por año, y, y eso no funciona así, este, hay un montón de adaptaciones que pasan a través de hormona tiroidea, etcétera, etcétera, que te vas regulando, te vas adaptando, tu metabolismo, va, tu metabolismo también va reduciéndose. De hecho, también, a medida que vas gastando peso, después también tendrías que ajustar las cuentas, porque ya cuando gastas, eh, bajas de peso, ya no es el mismo gasto calórico, porque el gasto calórico está en función del peso que tenés. Entonces, digo, esas cuentas no funcionan eh, así como, como, como dicen que funcionan. En teoría, todo bien, pero no es así como funciona, hay a, a, adaptaciones. De hecho, hay personas, que hay estudios hechos con gemelos, eh, que muestran que, de repente, y controlados en, en un, un ambiente hospitalar, donde comes lo que te doy y te tenés que poner ese ejercicio que te hago hacer, y ves pares de gemelos que, de repente, algunos, obviamente, se ve, por ejemplo, que entre los pares de gemelos, si uno baja, el otro baja, si no baja, no baja, o sea, hay mucha eh, correlación, o sea, donde ves que biología genética influye. Y la, la diferencia entre pares de gemelos es muy grande. Algunos no bajan absolutamente nada. Y otras bajan bastante, o sea, las diferencias individuales son muy, muy grandes. Hay personas que de repente sí consiguen bajar de peso, sí consiguen mantener la dieta y empiezan a aumentar la, la actividad física en forma importante a través de, del tiempo. Y hay otras que no van a bajar este, mucho o prácticamente nada. El ejercicio aumenta el metabolismo basal de manera significativa debido a la hipertrofia muscular que genera. Es verdad que la hipertrofia, el más músculo, si tengo más músculo, gasto más que si tengo menos músculo. El tema es cuánto más. Entonces, para hacer una, una idea general, del metabolismo basal eh, a la musculatura esquelética en general, no le corresponde más que 20-25% del gasto metabólico total. Dependerá de, de la masa muscular que tenga, más grasa, menos grasa, pero en términos 20-25%. 20 y 20 y poquito es el cerebro, este, corazón, hígado, resto de vísceras, por ahí se va repartiendo. Y a la musculatura total le corresponde entre un 20 y un 25%. Si calculamos el metabolismo basal de esta, que dijimos soy mujer, de 60 kilos, anda por 1.500 calorías. 20 25 ponele 400 calorías, le corresponde a los músculos. Si pensás que 400 calorías lo dividís, entre, supongamos, eh, estoy diciendo un disparate, 40 kilos de músculos, sería imposible una mujer de 60 kilos que tenga 40 kilos de músculos, pero metamos 40 kilos de músculos, estás hablando que a cada kilo de músculo le corresponden 20 calorías. En verdad es mucho menos. Este. Entonces, si metiste un trabajo de hipertrofia, metes 2 kilos de músculo, que todos sabemos que meter 2 kilos de músculo no es pavada, este, ¿qué aumentaste tu metabolismo basal? 40 calorías. En la realidad es mucho menos que eso. Entonces, ¿aumenta? Sí aumenta, pero no pensemos que ahora voy a hacer musculación y eso, tengo dos kilos más, ¿puedo comer un Big Mac por día más? No. Este, Podés comer 30 calorías más quizás por día. Y eso es todo. Entonces, es para poner un poquito eh, en dimensión. Otra cosa que creo que ahora después digo algo, la persona, en el caso de la persona avesa, cuestiones hormonales de por medio está bastante, no digo imposibilitada, pero bastante complicada a sintetizar masa muscular. En el caso por en el hombre testosterona de por medio, o mujer estrógenos, etc. Entonces, no, no, le cuesta mucho más eh, ganar masa muscular. El ejercicio aumenta el metabolismo basal de manera significativa, aunque no exista hipertrofia muscular. Esto es falso. Un poco la idea es de decir, ahora que estoy entrenado tengo un metabolismo basal mucho más elevado. Y eso no es así. Pensemos, ¿qué pasa con el, con el corazón, con la frecuencia cardíaca cuando estoy entrenado? Disminuye, el corazón es más eficiente. Y así un montón de órganos. Por otro lado, hay sí algunos procesos a nivel de lo que es la termogénesis y, bueno, el tema, tenemos más mitocondrias, etcétera, etcétera, que haya un pequeño aumento también de, de un pequeño gasto. Pero las diferencias son, son digo, no, hay, no hay diferencia. Hay estudios que muestran que son iguales, hay que disminuyen un poquito, otros que aumentan un poquito. O sea, en términos, es, no hay diferencia. O sea, no es que decir que estoy entrenado ahora tengo un metabolismo más, más elevado. Eso es, es, no es así, es un mito, es... es el ejercicio hace que el metabolismo basal permanezca elevado por un largo tiempo luego de finalizado el mismo, gastando una significativa cantidad de calorías adicionales. Un poco la idea sería, ok, si yo ya hago, hago ejercicio, de repente gasté, hice una clase de spinning, me di una paliza bárbara y gasté 500 calorías, este, no son solo esas 500 calorías, sino que después, durante todo el día, sigo gastando. Y, este, ¿Se gasta algo después? Sí. ¿Cuánto? Un pequeño porcentaje adicional de las que gastaste en el ejercicio, por ahí podés ir un 10% más quizás si gastaste 500 calorías por ahí 50 más no mucho más decimos, ¿qué pasa? Ah, pero si hago un trabajo muscular y, y bueno, si hago un trabajo muscular de esos que te mataste y al otro día no podés ni caminar que a veces pasa, ¿no? ahí sí gastás bastante todo el proceso de, de, de reparación y turnover, eh, la reposición de proteínas etcétera, es costoso entonces, ahí sería el caso donde podrías gastar, de repente, bastante más que ese 10%. En general, nunca llega a, a, a igualar lo que gastaste durante la sesión, pero gastás bastante más. Pero dos cosas. Una, eso por ahí lo haces, bueno, no sería la forma más recomendada de agarrar a personas obesas y hacerle ese tipo de trabajo. Viene un día, el otro ni aparece, ¿no? <risa> este, eh, pero además, por más que quisiéramos hacer, después que te vas adaptando al ejercicio, ya después ya no vas a, o sea, el primer día si estás, nunca hiciste nada, hiciste un trabajo excéntrico, anda a correr, bajar a San Antonio y todo el trabajo excéntrico que te, te, te, te, te duele todo, después sí ahí vas a tener eh, eh, un gasto de repente importante. Pero la segunda, la tercera, la, la ya después ya te acostumbraste, entonces no, o sea, el efecto de ese post ejercicio es un poco más, pero no demasiado. Depende de la intensidad, de la duración, del tipo de ejercicio, etcétera, pero no... ¿Qué, qué, qué habías? ¿Y el porcentaje en eh, Es muy... y, y no, hay, no hay muy... porque es difícil decir... Normalmente, de repente, puedes decir, yo qué sé, en tra trabajos aeróbicos más, de repente andan por un 10%, eh, y trabajo de repente muscular un poquito más, capaz que puedo decir un 20%, pero no es mucho más de eso, exceptuando de repente ese, ese, ese caso donde no estás acostumbrado, te dolió todo dos tres días después todavía, bueno, en ese caso de repente sí es, es importante, pero solamente ese caso, cuando entrenas en forma continua ya no, no pasa a ser. Y después el otro, es que creo que ya está bastante... Para quemar grasas es necesario realizar ejercicio aeróbico de baja intensidad y larga duración. Un poco la idea es decir, si nosotros ahora nos ponemos a hacer ejercicio, salimos todos a la pista a empezar a trotar, vamos a empezar a quemar carbohidratos bastante. Y a medida que vaya pasando el tiempo, cada vez menos carbohidratos y cada vez más grasas. ¿Cuántos carbohidratos dependerá de nuestro estado? Yo ahora, por ejemplo, que vine si, y, no sé, y no desayuné ahora, este, eh, o sea, desayuné hace mucho, de repente eh, por ahí no tengo muchas reservas, porque, eh, entonces por ahí consumo menos carbohidratos que alguien que haya tomado recién un jugo de fruta, yo qué sé, porque este, entonces eso depende de tu estado inicial. ¿no? Eh, pero es verdad que a medida que va pasando el tiempo, consumir menos carbohidratos es más grasas. Entonces la idea sería un poco de esas... Ah, perdón. Y además a medida que aumenta la intensidad, más carbohidratos, a medida que... que eh, Vuelve atrás la. No. <risa> que a medida que aumenta la intensidad consumís más carbohidratos. O sea, no podés, si salís a trotar fuerte, una intensidad importante, prácticamente consumís solo carbohidratos. Porque las grasas eh, no pueden. O sea, no, no pueden. Eh, el flujo energético que te aporta la grasa es mucho menor de lo que te puede aportar el carbohidrato. Entonces la idea es decir, bueno, si yo troto muy fuerte, estoy quemando carbohidratos y no grasas, y si quiero bajar las grasas, entonces no es, este, no es positivo trotar muy fuerte, tengo que trotar más despacito para quemar las grasas. Y eso en verdad no es eh, así. Primero dos cosas, es verdad que a medida que aumenta la intensidad, el porcentaje de grasas va disminuyendo y el porcentaje de carbohidratos va aumentando. Pero el valor absoluto de la, de la grasa no es, no es así, de que desde va aumentando a medida que aumenta, que, que aumenta, va disminuyendo a medida que aumenta la intensidad. Tiene una forma de U invertida, o sea, un poquito más rápido quemo más grasas en forma gramos por, por, por, por minuto, más grasas, más grasas, y después de una cierta intensidad, que es una intensidad eh, que. Puedo hablar con el de al lado, o sea, es una intensidad de repente importante, pero todavía puedo... Esa es la intensidad donde más grasas quemo. O sea, no es muy despacito, es una intensidad bastante, o sea, bastante. depende del entrenamiento de cada uno, pero es una intensidad en, en términos porcentajes ya estoy consumiendo menos, pero en términos absolutos, más. Y después sí empiezo a disminuir. Eso por un lado. Pero por otro, lo importante, en verdad, no es de por dónde las quemaste, es el gasto calórico total. ¿Por qué? Si nosotros, por ejemplo, corrimos solamente rápido y consumimos solamente carbohidratos, porque de repente hice pasadas y siempre fue a, a buena intensidad y consumí prácticamente carbohidratos, nuestro hígado después utiliza grasas, glicerol de las grasas y otro, lo que para sintetizar los carbohidratos que utilicé. Entonces, de última es, de última es lo mismo. Si lo, una lo consumí de forma directa, cuando si troté despacito, consumí grasa en forma directa. Si lo hice rápido, consumí más carbohidratos, pero después utilicé grasa para reponer los carbohidratos que utilicé. Entonces, de última, no hay diferencia importante. Este, incluso, algunos, el ejercicio intenso tiene otro tipo de impacto hormonal que podría incluso llegar a favorecer eh, determinados procesos de quema de grasas, o sea, movilización y oxidación de grasas, etc. Pero en, en sí lo que importa es es el, el, la cantidad de calorías de última que hiciste en el ejercicio para el tema del, del balance calórico. Duración, ¿no? de... ¿A la, ¿A la duración? intensidad Es un poco lo, lo, lo, lo, lo mismo, o sea, en principio si es por el, por el déficit calórico, cuanto más mejor, cuanto más intensidad y mayor duración, mejor. Obviamente que tendremos que tener otras consideraciones a nivel de un plan de trabajo, que de repente hay que tener otras cosas en cuenta, pero por el simple gasto calórico es decir, cuanto más mejor, de dónde venga no importa. Esto un poco sería por ahí. Un poco el, eh, hay un artículo que no, no recu recuerdo ahora para señalar, pero que dice algo así: eh, traducido, ¿no? Eh, no se puede correr más rápido que una mala dieta. O sea, cuando estamos pensando en bajar de peso, eh, la dieta es el factor fundamental. El ejercicio colabora, pero es la dieta. Este, hay que cerrar la boca. Digamos. Entonces, para que el ejercicio tenga un efecto importante en la pérdida de peso, son necesarias sesiones diarias de ejercicios de larga duración y alta intensidad, algo que la mayoría de las personas con exceso de peso no puede o no quiere realizar. O sea, de repente, si sí, cualquiera de, repente de nosotros nos sé, está tiene unos kilos más y está apto físicamente y puede meter 10 kilómetros por día, de repente sí, puede ser que el ejercicio eh, sea una manera de repente de bajar esos 2 o 3 kilos extra, ¿no? pero en una persona obesa no es la manera más eh, e, eficiente. Entonces, sobreestimar el papel del ejercicio en la baja de peso puede desmotivar a la persona. ...pues difícilmente consiga los resultados esperados... ...especialmente las personas que no responden... ...como decíamos, ese que les mencioné... ...la idea de, esos, de, de ese estudio con gemelos... ...hay personas que no bajan de peso... ...por más que le metamos... ...y hay otras que sí, entonces hay... ...así, como otras... ...hay personas que de repente le metes un, un programa de entrenamiento... ...y de repente medís indicadores... ...por ejemplo, el consumo máximo de oxígeno... ...mejoran en forma significativa... ...y otras mejoran prácticamente nada, o sea... Hay, hay diferencias importantes en, en, en la respuesta de las personas a, al ejercicio o el entrenamiento. Y lo otro quizás para el ejercicio aporta muchos y más importantes beneficios en el tratamiento de la obesidad que la mera reducción ponderal. O sea que el papel del ejercicio, eh, y, a, y ahora es la última parte que, que voy a terminar con, con eso, es que... No es decir, bueno, el ejercicio no sirve para nada, este, no, que el papel del ejercicio no está tanto en la reducción de peso, sino en otras cosas. Y aquí, en el, la obesidad es actualmente considerada una enfermedad inflamatoria. Este, ya hace tiempo, no es muy actualmente. Eh, entonces, si vemos, muy, muy rápido por, por el tema del tiempo. Esto sería el tejido adiposo normal, entonces vemos los adipositos, bueno acá los capilares, y ahí, o sea, también el tejido adiposo, entre otras cosas, tienen algunas cositas, en el caso de son macrófagos, de eh, sistema inmunológico. A medida que el adiposito aumenta, hay no solamente que el adiposito está aumentando en, en tamaño, sino que hay alteraciones, acá hay infiltración, en este caso de macrófagos y otros. Este, otras células de, de, de lo que es el sistema inmunológico que van complicando. Entonces, tanto el adipocito como estas, en este caso macrófagos especialmente, hacen, tienen secreciones de varias eh, citoquinas. Citoquinas son como, como hormonas, citoquinas y hormonas. O sea, son proteínas ahí pero tienen funciones este, muchas eh, hormonales. Entonces, ese es el problema de, de de la obesidad, o sea el tejido adiposo tiene un montón de secreciones y no solamente el tejido adiposo sino también lo que veíamos ahí, un montón de, de, de células, en este caso la mayoría de esas de que pertenecen al sistema inmune que también tienen sus propias eh, secreciones, entonces a medida que el adipocito crece se altera no solo en tamaño, no aumenta solo el adipocito, sino que hay infiltración de macrófagos, unas alteraciones también, que eh, tanto el adipocito como esas, en este caso estos, estos macrófagos, tienen un montón de secreciones que se alteran. Y muy pocas de esas son buenas. Hay algunas que tienen factores positivos, este, por ejemplo la leptina, eh, podría en, en ciertos casos tener funciones positivas, la diponectina, pero la mayoría tiene fu eh, eh, funciones no positivas. Eh, inflamatorias muchas, muchas de ellas. Entonces aquí es algunas, algunas, nada más, de las secreciones del tejido adiposo, que no importa las, ahora las, las, las, las vías de qué es lo que producen, pero si miramos acá, esto sí todo, aumento de glucosa sanguínea, aumento de la insulina, aumenta de lípidos sanguíneos y disminución, disminución del HDL-colesterol, el dicho colesterol bueno, eh, aumenta la presión sanguínea aumento de la resistencia a insulina o sea todo esto es, eh, está asociado a la obesidad y la obesidad asociada a un montón de problemas a nivel respiratorio reproductivo digestivo renal eh, músculo esquelético o sea esquelético perdón, esqueleto el páncreas, el hígado a nivel metabólico a, a, a, a nivel de la vesícula a nivel cardiovascular, etcétera o sea un montón de problemas asociados eh, con la obesidad en el reposo eh, hay varias alteraciones hormonales en, en la persona con obesidad todas estas aumenta el sistema nervioso simpático una hiperestimulación del, del, del simpático disminución de epinefrina o adrenalina eh, Aumento del cortisol, aumento de la leptina, aumento de la insulina, etcétera, Varias hormonas que están ya en reposo alteradas. Y estas tres que las, que las, las están en azul son las que había mostrado hoy ese, el tema ese del de triángulo de la bermuda de, de la obesidad, que están, suelen estar alteradas en, el, en la persona obesa. Además, acción reducida en varios casos, o sea, resistencia. Por ejemplo, resistencia a la leptina, resistencia a la insulina, etcétera, O sea, a nivel de receptores, también esas hormonas no no funcionan como tienen que funcionar también. Y esto, entre estas, estas alteraciones, de manera directa o indirecta, afectan el comportamiento alimentar, llevo a comer más, a los niveles de actividad física me muevo menos, producen inflamación, etcétera, etcétera. Y también reducen la capacidad lipolítica del tejido adiposo, el, el tejido adiposo no puede Utilizar las grasas fundamentalmente, no solamente unido a la liberación de, de la elevación de la insulina que decíamos hoy. La insulina guarda todo y no deja soltar nada. Entonces, está disminuida la capacidad lipolítica del tejido adiposo y también disminuida la capacidad de síntesis proteica del tejido muscular. En el caso, acá, por ejemplo, la testosterona, los estrógenos. Haciendo difícil la reducción de grasa y la ganancia de masa muscular. Entonces, no es tan fácil con la persona de repente obesa con el ejercicio, hacer que baje peso y aumente la masa muscular. Hay cuestiones hormonales. Y esto es la, la manera o una de las maneras de... Obviamente, la actividad física, el ejercicio físico, etcétera es una, pero es fundamentalmente la alimentación. Es lo que podemos eh, eh, influir ahí. Y esto es para, para un poco la, la, mostrar la insulina y, por ejemplo, la oxidación o la lipólisis, la, la movilización de grasas. Es un poco la, la curva aquí de, cre, de crecimiento exponencial. Con un poquito de elevado los niveles de la insulina, la lipólisis disminuye muchísimo. O sea, solo con un poquito de insulina disminuye muchísimo. Y la persona eh, obesa en general, o síndrome metabólico, eh, tiene niveles de insulina elevados. Entonces, eh, lo que es la, la posibilidad de la se disminuye muchísimo. Y habíamos mencionado hoy también, también inhibición de la glucogenólisis hepática. El, el hígado tiene eh, glucosa, pero no lo puede liberar. Entonces no lo puede utilizar. La persona necesita, necesita, de repente va a hacer ejercicio por ahí, si quiere, y no tiene combustible. Una vez que utiliza el glucógeno muscular, empieza a utilizar algo de glucosa sanguínea, pero el hígado no está mandando más. Entonces no es fácil tampoco aguantar el ejercicio. Y, el, y el, la grasa tampoco le da ácidos grasos, etcétera, etcétera. Entonces no, es, no es, es complicado. Durante el ejercicio también hay varias alteraciones hormonales que dificultan el ejercicio. Estas, por ejemplo, disminución de catecolaminas, disminución de hormona de crecimiento, aumento de cortisol, todo esto eh, afecta la posibilidad de ejercitarse y obtener energía a través de, del ejercicio. Entonces, ¿cuáles son los mecanismos biológicos por medio de los cuales el ejercicio físico influye en la obesidad? Sería entonces básicamente dos: uno a través de la ecuación de equilibrio energético, y la idea es: bueno, es aumento, está, está las siglas en inglés, aumento de masa magra, aumento del metabolismo basal, si aumenta la masa magra, aumento del gasto energético de la actividad física, si aumenta la actividad física puedo aumentar la tolerancia a la actividad física y si aumento la tolerancia puedo aumentar el gasto energético total, si es que aumento la actividad física, o sea, la, lo que es la ecuación de equilibrio energético. Que ahora digo, pero ahí, de repente, el, el, lo que habíamos visto con esas creencias es un poco ok, un poco sí, pero no va por ahí. Y lo que creemos que la, los, los aspectos del ejercicio, o sea, los, los beneficios de la ejercicio van por acá los aspectos neuroendocrinos y metabólicos. Sin detenerme sería aumento del metabolismo oxidativo en músculo, en hígado, en tejido adiposo, disminuyendo lo que se habla como eh, glucotoxicidad, lipotoxicidad, aumento de lo que es la flexibilidad metabólica, etcétera, etcétera. Más es, es por ahí. Aumento de la sensibilidad a insulina y a sensibilidad a la leptina, normalización del tono simpático y perfil hormonal, todas estas hormonas que habíamos visto que estaban alteradas, disminución de la inflamación, disminución del estrés y reactividad al estrés. Esto hay una cosa, pequeño paréntesis, que es eh, hay estudios interesantes, que la persona entrenada tiene menor reactividad, que es menor reacción al estrés, pero no solamente durante el ejercicio. O sea, si una persona antes de entrenar y después de entrenar hace ejercicio y se le mira, por ejemplo, los niveles de cortisol, se ve que antes de entrenar, la persona o cualquiera, o sea, si nosotros hacemos ejercicio ahora, nuestro cortisol va aumentando a medida que aumenta el ejercicio. Imaginemos un ejercicio en la pista de altetismo, una vuelta a una intensidad, una vuelta más rápido y cada vez más rápido hasta que no podamos más. Entonces el cortisol va aumentando, aumentando, y después, cuando paramos el ejercicio, empieza a disminuir de a poquito. después. Eh, la persona entrenada, haciendo ese mismo ejercicio, el cortisol se eleva, pero se eleva mucho menos. Cuando utilizo las mismas intensidades. A nivel máximo, todas llegan al máximo, pero la persona entrenada, el nivel máximo va a ser una velocidad más, más, más grande, más alta que antes de entrenar. ¿no? Pero a las mismas intensidades, la persona entrenada, el cortisol se eleva mucho menos. Pero lo que hay varios estudios, eh, interesantes desde este, de este punto de vista, es que no solamente en situaciones de ejercicio. Si la persona entrenada o no entrenada se somete a un estrés como cualquiera, de repente, yo no sé, yo estoy acá, de repente no demasiado estresado, pero si me tengo que hablar en público, de repente también me estreso. Si Antes de entrenar o después de entrenar, mis niveles de cortisol después de entrenar son mucho menor. También. Entonces si sí, estoy sentado en el tránsito o tengo una discusión, jamás tengo una discusión con mi esposa, pero si tengo una discusión con mi esposa o, o si me enojo con los niños, que jamás me enojo con mis niños, este, en, en esas situaciones también la, la reactividad del estrés disminuye, cosa que también es un efecto interesante del ejercicio físico cuando pensamos desde el punto de vista de la salud y bienestar global, no solamente durante el ejercicio. Si logro que mi nivel de estrés en general y mi nivel de cortisol eh, sean menores, este, está interesante. Entonces, bueno, por ahí. Y impacto positivo en la regulación neuroendocrina del balance energético, ingesta y gasto energético, más a, niveles, a, a nivel de, de hipotálamo y, y centro de recompensa. Y, bueno, y otros beneficios que todos sabemos, o de, que, que, son, que también tiene el ejercicio, de mejora de, de perfil lipídico, etcétera, disminución del riesgo de enfermedades asociadas con la obesidad, diabetes, bla, bla... Mejora la aptitud física este, que es, y especialmente de repente en personas con, cuando va pasando el tiempo que de repente hace la diferencia en que una persona pueda subirse un ómnibus sola o no. Y luego los beneficios psicológicos en la salud mental, el apoyo social, mayor etcétera etc. Etcétera, entonces eh, la idea es que el ejercicio en sí, para decir, no, el beneficio no está en, en, en la baja de peso corporal, sino en otros factores asociados en otros factores que van más por ahí y, y ni que hablar enfatizar de repente los eh, beneficios a nivel psicológico en la salud mental el hecho de participar con otras personas etcétera etcétera ¿no? y ahora sí bien para terminar unos minutos nada más obesidad y prescripción de ejercicios consideraciones metodológicas esto sería muy largo pero lo voy a hacer muy cortito ¿Qué tipo de ejercicio es el adecuado? Es lo que normalmente pensamos, ¿no? Y creo que cuando hablamos de adecuado, lo primero tenemos que pensar, ¿adecuado para qué? ¿No? Para aspectos metabólicos, cardiovasculares, estructurales o a nivel de la composición corporal, psicológicos motivacionales, salud mental, salud en general, si queremos eh, priorizar efectos agudos, inmediatos o efectos a largo plazo. Y quizás el problema es pretender que una única propuesta de ejercicio sea la apropiada para todas las personas y todos los objetivos. ¿no? Entonces a veces decimos, bueno, eh, el tema es, va por acá, no o sea el spinning o el crossfitness o lo bla, bla, bla. ¿Y ¿Adecuado para qué? ¿Qué es lo que buscamos? ¿no? Entonces muchas veces eh, empezamos a pensar... ¿Cuál es la propuesta o método de ejercicio más adecuado? ¿Continuo intermitente? ¿Fuerza o resistencia? ¿O sesiones simples o compuestas? O sea, solo resistencia o resistencia y fuerza. Y cuando es resistencia y fuerza, ¿cuál primero y cuál después? O sea, podemos hacernos un montón de preguntas que cada una se podría hablar. Pero cuando pensamos de repente con personas, en este caso más con obesidad, quizás la pregunta sería, ¿es la diferencia de efectos entre, estas, entre las distintas propuestas realmente importante? Y la otra es si son realistas, porque si diseño el mejor programa de ejercicio y después nadie lo puede ejer eh, hacer, de repente decís, bueno. Este, en, hoy se está hablando bastante de la ortorexia, que sería la obsesión enfermiza con alimentarse de manera correcta. Todavía no está en el manual, en el cuarto manual de, de, de, de la Asociación Psicológica Americana, como, como ya una enfermedad, eh, todavía no ingresó, quizás ingresó, quizás no pero es un poco esa eh, obsesión enfermiza con alimentarse de manera correcta. Entonces, un poco en forma de eh, provocadora, quizás, si no podríamos hablar de ortoquinesia, ortocinesia, en el sentido si no estamos una obsesión enfermiza con ejercitarse de manera correcta. Entonces aquellos que defienden una tendencia, defienden otra, etcétera, etcétera, por por ahí, ¿no? pensando, si estamos pensando en un atleta o de repente que queremos que llegue a, no sé, una fracción de segundo puede hacer la diferencia entre un primer puesto y, y de repente ni clasificar, bueno, hay todo de repente, pero cuando estamos pensando en estas poblaciones, cuando vemos que el primer problema, como dice un poco acá, decir, la mayoría de las personas abandonan los programas, el primer principal programa de, de las personas de repente con obesidad etc., es el abandono, es la adherencia, es que... Entonces, de alimentación y actividad física y de terapia comportamental cuando la hacen. De las que no abandonan, pocas alcanzan el peso deseado. De las que sí lo alcanzan, muchas la recuperan. O sea, quizás el mayor problema que presentan los programas de reducción de peso, sea por ejercicio, dieta, ambas cosas, terapia comportamental, quizás no es la pérdida en sí misma, capaz que se consigue, sino el mantenimiento a largo plazo del peso perdido. En general, las personas vuelven al peso anterior. Entonces, de ahí de repente pensar, bueno, eh, capaz que el, el ejercicio, eh, lo importante es la adherencia, ¿no? es que no abandone. Entonces, eh, es... Y ya sí, creo, creo que quedan tres slides y, y termino así ya. Michael Pollan, en un libro muy recomendable, creo que está, está traducido a, al español, creo que es en, en defensa del alimento, me parece, o no sé, traducido sería así, pero no sé si en español tiene otro... Eh, un poco haciendo una... Mm, mm, mm, mm. Él es periodista, pero es profesor también de la Universidad de Berkeley y, y se ha metido mucho en el tema. O sea, no es un bioquímico, no es un nutricionista, pero de repente sabe mucho más de que muchos eh, que sí lo son. Eh, luego de hacer eh, algunas varias críticas a, a, a la idea, a la ideología que él llama del nutricionismo, que no es una ciencia sino una ideología, o sea, y bueno sería abrir un paréntesis largo, entrar ahí. Pero al final dice, como recomendación de, de alimentos, decía eh, come comida, no demasiado, en su mayoría vegetales. Un poco diciendo, si haces esto, no necesitas preocuparte más nada, entonces todas las dietas, esto, esto... Y después entra, sin duda, por ejemplo, en come comida, y se queda un, una buena parte del libro diciendo que es comida, ¿no? Entonces dice comida, es, de repente es lo que nuestras bisabuelas cuando iban al mercado reconocían como comida. Entonces, si nos decían nuestras eh, bisabuelas iban al supermercado y agarraban un, un producto ahí y veían que tenía 50 ingredientes con nombres raros, decía esto: ¿y cómo se aplica esto? <risa> Este, entonces decía, sí, comida es lo que nuestras bisabuelas hacían en esas cuestiones. Entonces, haciendo un poco una crítica a todos los alimentos procesados, etcétera, etcétera, etcétera. ¿no? Un poco la idea la, la cuestión es un poco por ahí, ahí está, menos procesado posible, si sí, eso. Este, pero después también aquellos partidarios de las dietas low-carb, ¿no? porque de repente entonces después va y hace, bueno, ¿cómo es? yo sé Si las grasas son tan malas, ¿cómo es que los esquimales viven y parecen que son este, saludables? O de repente, y si, no sé, si la leche son tan malas, no sé cuánto, de repente dice, si, ¿cómo es que los, eh, los, los masai viven a base de sangre de vaca, leche, los guerreros masai no. Y, este, entonces, pues, y si los carbohidratos fueran tan malos ¿cómo es que las poblaciones de Asia se, se alimentan o se alimentaron de los Andes durante muchísimas generaciones a base de, de carbohidratos? Bueno, entonces de repente después capaz que bueno capaz que hay poblaciones que también eh, hubo ciertas diferenciaciones evolutivas que se adaptaron a algunas dietas y bueno y quizás el problema también está cuando de repente nos mudamos de un lado para otro este, y capaz que no estamos bueno y por ahí, no eh, viene... viene un poquito por ahí, este, y tiene cosas ahí interesantes. Bueno, y bueno, después el tema de, de, de las dietas paleolíticas y todo, es como si fuera, existiera una única dieta paleolítica. ¿Qué es? ¿Cuál es la dieta paleolítica? Si pensamos, los que vivían en el Ecuador seguramente consumían cosas muy distintas que lo vivían, de repente más eh, salga a los polos, no sé, entonces... Pero bien, en, en, y, y en cuestión de eso quizás podríamos pensarnos este, un poco en esa idea, quizás ejercítate no haga siempre lo mismo, variar, Incluye actividades de resistencia, fuerza, flexibilidad y coordinación. Un poco diciendo, capaz que no tenemos que complicarnos tanto no sé, en este tipo de cosas. Y esto señalé, y simplemente un prometo sí, el último, este, el último paréntesis que abro y lo cierro rápido, resistencia. Hoy está en esta cuestión del movimiento palio y, este, y decir que tenemos que movernos más como nuestros ancestros y este, entonces que estamos hechos para actividades de alta intensidad y nomás el CrossFit y todo sin entrar decir si es, eso es mejor o peor digo puede ser otro tema pero decir que estamos eh, eh, eh, evolucionamos para actividades de alta intensidad de fuerza explosiva es un disparate si para algo somos Digo, desde el punto de vista eh, físico, somos, en general, paupérrimos. Este, eh, eh, si comparamos cualquier animal, o sea, Usain Bolt, que es el hombre más, más rápido de la historia, no le ni un conejo ni un gato, eh, este, o sea, eh, cualquier animal medio eh, cuadrúpedo que anda por las sabanas, Usain Bolt corre a, a, a, a, a la velocidad que corre, de repente puede correr 20 segundos. Cualquier animal cuadrúpedo de la sabana, en promedio, a esa velocidad no venta en 4 o 5 minutos, sin ningún problema. Este, del punto de vista de la fuerza, cualquier chimpancé, ¿no? eh, de la agilidad, de la potencia, para lo único que somos buenos es para actividades... Bueno, obviamente que... que, que, que no, eso sin duda. ¿no? Eso, eso... eso este, es, verdad, es verdad, es verdad, sí. La revolución cognitiva, esa cuestión ahí. Pero físicamente, para, es para correr carreras de. para correr, para actividades de larga duración, corredores, y especialmente en el calor. Para eso somos buenos y, este, y realmente buenos. Y de hecho, y hay, hay incluso libros y este, hay adaptaciones en nuestro anatómicas. Este, desde los glúteos más prominentes, este, las, la, el tendón de Aquiles largo, un montón de adaptaciones anatómicas y fisiológicas que, que evolucionaron o hab, habrían evolucionado, porque sin si no, duda es una hipótesis, pero con mucho sustento, este, no solamente que es como un, un, un producto... Eh, Lateral de habernos parado en, do, en dos plata, patas y cómo caminamos, entonces podemos tratar. No, que habría habido una presión selectiva para ser buenos como corredores. Entonces, y termino con el paréntesis, si nosotros pensamos, ¿cómo ter, eh, termorregulamos nosotros especialmente? Por la sudoración, por la evaporación de, del sudor. Los animales, la mayoría de los animales, no sudan de los cuadrupos. Un perro, sudan a través del jadeo, y ahí que evap evapora. Cuando un cuadrúpedo empieza, eh, empieza a galopar, no puede jadear. Por el movimiento del, del, del intestino, tiene que compasar su respiración con, con, el, con el ritmo del galope, pero no puede jalear, jadear. Entonces, cuando empieza a, a, a galopar, la temperatura corporal empieza a aumentar. Y si no para, Hagan la prueba con el perro y vas a ver cómo. si no, no lo, lo hace galopar o al bar, llega un momento que, que, que la queda. Este, entonces, el ser humano, nosotros, eh, obviamente, si estamos los cazadores-recolectores, que están en general promedio más entrenados, tenemos posibilidad de trotar a un ritmo que hacemos galopar a la mayoría de los animales. De repente es muy difícil hacer galopar un caballo. Eh, un, un maratonista lo haría sin ningún problema, pero, un, pero animales menores los podemos hacer galopar. Y un poco la idea de la, la, la caza persistente es la idea de un poco, que nuestros antepasados habrían hecho galopar, o sea, corrido, agarraban el más pesado, en general, porque cuando dos pesados, muy... en el en el calor, eh, para, eh, y empezar a perseguir, a perseguir. Y la idea de perseguir, de repente comer, correr, caminar, pero tratarlos de hacerlo galopar, galopar. Y una vez que se desplomaban ya del cansancio, después, chum, lo despachaban. Este, entonces, digo, más allá de eso, que de repente podemos decir, en general éramos más carreoneros que, que, que, que cazadores, toda esa cuestión, pero para, si al, para algo está, somos buenos, es para, digo, evolucionamos, hubo una presión selectiva, es para eh, correr las distancias y para lanzar. Para lanzar somos mejores que cualquier otro animal pero decir que evolucionamos para actividades de alta intensidad y fuerza, etc., este, no estoy diciendo que de repente sea la mejor manera de entrenar y no, podemos discutir de eso, pero este, que decir que hubo presión selectiva para eso, eh, eh, eh, es, eh, no está bien. Bien, y, y sí, ahora sí, le había hecho tres, es la, faltan dos. Entonces. Capaz que para tener en cuenta es que hay un efecto independiente sobre la salud en... Sedentarismo, hora sentado por día, nivel y cantidad de actividad física y aptitud física. O sea, un poco la idea: yo puedo hacer una hora de actividad física por día, voy al gimnasio, una clase de espine por día, pero después, si después estoy todo el día sentado, ahí sería activo y sedentario. Este, un poco la, la, la idea. Y aptitud física: los tres tienen efectos independientes. Todavía no se sabe muy bien cuáles son los efectos independientes, interrelacionados. Es un área que a, a mí personalmente me, me interesa y bueno, la idea es hacer algunas cosas en ese sentido también. Eh, pero no entro más en detalles, sino... En personas obesas ya una pequeña reducción de peso posee efectos muy positivos en la salud. O sea, eh, una pequeña... de repente el peso no varió mucho, pero a nivel metabólico, etcétera afecta en forma importante. Y la otra, quizás, a tener en cuenta que las fibras musculares rápidas, las FT, son las más problemáticas por receptores insulínicos, de glucosa, etc. Pero esto es para decir, si nosotros hacemos simplemente actividades de repente tipo caminata, de baja intensidad, solamente o prácticamente solo reclutamos fibras de contracción lenta, las, las ST. Y las más problemáticas son las FT. Entonces, quizás tenemos que pensar cómo hacer, de repente con algunos trabajitos, de repente más de aumentos de intensidad o de repente de fuerza, etc., pero sería interesante poder eh, eh, tratar de impactar también sobre las fibras FT, que son las más problemáticas. Entonces, termino con, con, con esto. Quizás algunas pequeñas eh, sugerencias simples. es Para personas con obesidad, de repente focaliza a la persona ¿no? la salud y no el peso en la estética. Es eh, eh, fácil decirlo y no, muy fácil, no, no di, difícil, quizás, de, de asumirlo. ¿no? asume un estilo de vida saludable, sería un poco la, la, la idea por ahí. Intenta ser tan activo y apto como tu peso te lo permita. Aumenta tu actividad y aptitud física en la manera que puedas. Procura disminuir el tiempo que permaneces sentado Realiza pequeñas pausas para moverte, un poco teniendo en cuenta el, el tema de la aptitud física, la actividad física y el comportamiento sedentario, un poco estas cuestiones de, de ahí. Intenta bajar, aunque solo sea un poco de peso, una pequeña emoción tiene efectos muy positivos en, en, en la salud, si vemos los, el impacto hormonal que eso genera, etc. No te sientas culpable si no logras normalizar tu peso, estás luchando contra un impulso fisiológico poderoso, un poco la idea no es simplemente voluntad y autocontrol, hay Biología y bioquímica atrás también. No juzgues ni culpes a otro, nadie es gordo porque lo desea. Y recuerda que a pesar que no siempre podemos realizar la mejor opción, siempre nos es posible hacer una mejor opción. Este, bien, ten, eh, Quizás, bueno, desde el punto de vista nuestro, lograr la adherencia de las personas y aprender a diversificar, adaptar nuestras propuestas de trabajo, quizás sea el más difícil e importante desafío en que se basa la verdadera eficacia de un profesor que puede estar feliz y orgulloso de su trabajo. Y evitar quizás hacer difícil lo que es fácil a través de lo imposible o inútil. Y tenía una cosita más, pero porque ya es demasiado, este, me quedo por, por, por acá. Entonces, gracias por, por soportar, por aguantar. Y este, si tienen preguntas, estoy, estoy acá. Pero si no, bueno, gracias, gracias también Lucía por la por la invitación.